Hola, buenos días. Eh, soy Antonio Postigo. Si me buscáis en Google Plus me vais a encontrar. Si me encontráis en YouTube, como Antonio eh, Gestión 10. El nombre se inventó antes. Hay una etiqueta que se llama eh, Hanout On y si la ponéis en muchísimas redes os aparecerá el canal de vídeo nuestro. ¿Qué hacemos nosotros? Todo lo contrario de lo que nos ha dicho Abel. <risa> y sin embargo nos va bien. Vale. Eh, ¿Qué hacemos? Vídeos muy largos. Le pedimos a los invitados que estén 60 minutos y, sin embargo, están 90, dos horas y nos cuesta que termine la emisión. Y la audiencia se mantiene estable desde el minuto uno al último. ¿De qué hablamos? ¿Seo? ¿WordPress? ¿De actitud social? ¿Neuromarketing? ¿Os suenan esos temas? ¿Qué tenemos de especial? Gente de primer nivel y que vosotros, cualquiera de vosotros, puede estar en la cámara o preguntando. Y por ahí estoy. Si queréis comentar cositas, me buscáis. Gracias. ¿Nos haces el elevator pitch? Venga, vente conmigo. Y cuéntanos si tienes negocios si y no tienes... A lo mejor es tu competencia, ¿eh? A ver. Ahí, mientras que no, el game player. Claro. Hasta me suscribo. <risa> bueno, muy buenos días. Eh, no, no soy su competencia todavía. Eh, <risa> bueno, estoy, digamos, empezando a entrar en este mundo. Y eh, yo soy artista plástica. Es mi trabajo, es mi oficio. Y, eh, lógicamente, este... Este ámbito es mi gran escaparate en el que quiero entrar de lleno y tirarme de cabeza. En principio, acabo, acabamos de, de editar y sacar a la venta este cuento, que es un, un pequeño recorrido por la historia de Málaga, que hemos querido rescatar eh, un pequeño capítulo de la historia del Valle de Guadalhorce, que es sobre un tren que hubo y que supuso un gran cambio en el medio de comunicación y de posibilidades de comercio y de todo ese tipo, hace ya un siglo que ha cumplido 100 años ahora mismo. Y bueno, desde aquí invitarles a que hemos traído una pequeña muestra de nuestros productos y a que visiten también la página Ferrocarril Coim. Y estamos en Facebook, estamos en, en Blog y bueno, eh, eso es todo. Eh, muchas gracias. Bueno, somos... Perdón, somos un equipo creativo, principalmente estamos compuestos de Miguel Gajete, que está aquí como colaborador, eh, que está en el tema de redes. Eh, ahí en el público está Rafael Jurado, que es el escritor, el que ha hecho lo que es el texto. Y yo soy la ilustradora, como ya he dicho, soy artista plástica. Y bueno, pues nada. Eh, está, eh, tenemos una versión eh, en el que... Eh, perdón. De moda, por cierto, ¿eh? Entre el ah, Sí, venimos de Coín y bueno, tenemos en el blog eh, la versión audiodescrita, narrada para los más pequeños, ¿no? También hemos hecho dentro del centenario un libro de investigación muy interesante, sobre todo el tema del tren, y es el primer pequeño paso para empezar a trabajar. ...en todo tipo de, de creaciones, ¿no? De... Esto no es el elevator pitch, ¿eh? Esto ya es... Ya, ya me he extendido posiciones. un poquito, ¿no? Sí. <risa> Muchas gracias. Muchas gracias a ti y, oye, felicidades por, por la iniciativa. Bueno, el elevator pitch. Antes me ha saltado una persona... ...y me ha parecido interesante que hiciera ella el elevator pitch porque... Conmigo han hecho poco networking, ¿eh? que yo, esta que está aquí se dedica a social media, o sea que a mí no se me ha acercado ni el tato, yo estoy preguntando, preguntando, y ella ha dicho, yo voy a vender lo mío. Y me parece súper oportuno, si quieres acompáñame, ¿Lucía? Lucía, Lucía. y nos va a contar ella su experiencia. Elevator Pitch, ¿sabemos lo que significa? <risa> <risa> es poco e intenso. A ver si nos dices tu proyecto en muy poco tiempo. Vale. Yo y te corto así. Tú me cortas así. Buenos días, eh, ¿me oís bien? sí. Mi nombre es Lucía Romero y ahora mismo estoy abanderando un proyecto de, de salud, belleza y bienestar, Renova Termal, que casi todo el mundo le ha da dado una tarjeta con descuento y estamos en Benalmádera, espero que lo aprovechéis y solo contaros que es una idea para todo el mundo, el spa siempre se ha tenido muy vinculado al lujo, a a un nivel alto económico yo lo que busco es que pueda ser el spa para, para el bienestar de todo el mundo. Entonces no quiero que se quede en el único que estoy ahora mismo manejando en Benalmádena, sino que en el 2014 quiero que sea la marca de spas de la Costa del Sol. Después Andalucía, España y el resto. Y listo. Adiós.